Isla Galápagos, San, San Cristóbal. Nos dieron un recibimiento un par de lobos marinos con la mamá y los hijitos lobos marinos. Miren cómo se acerca el hábitat, es totalmente natural. El único que está desnaturalizado es el Iván ahí. <risa> Bien, ¿eh? Vele cómo está descansando ese de allá. Es un chiquito. No le cogerás porque la mamá vaya a salir por ahí. Aquí en las Islas Encantadas. Ve chiquito cómo está. Vamos a verle al chiquito. Está durmiendo, miren qué lindo, ¿eh? qué bonito, se levanta, miren qué belleza, eso, totalmente naturales del hábitat. ¿eh? Son especies totalmente naturales Galápagos, lo que decían es cierto sí. Miren en qué bonito, ve el chiquito, ve cómo viene caminando ah, sí, Miren sí. sí. los lobos marinos esa es la mamá, y ahí están los hijos Miren qué bonito El paisaje es totalmente natural Allá está la mamá, ve